Youtube también en este No, Estamos aquí en un gameplay de Genshi Impact Bueno, eh, si es que no me va lagueado Porque se ve un poco Lagueadito Oh shit Vamos a sacar a nuestra querida Bárbara para congelarlos Y también tengo que bajarle volumen Porque se escucha durísimo Vamos a usar aquí a J Para ahorrar tiempo Bueno, no sé por qué lancé la ulti ahí, pero Funciona, me funciona Déjame bajarle un poco el volumen al juego Se me está lagueando muchísimo A ver, ahí mm. Debería de Resolución muy baja Y creo que 30 frames estaría bien ¿Sí? Porque no? Entonces Vamos a tratar de farmear aquí un poco. Y aquí hay. Por aquí hay. Hay bastante. Hay bastantes monstruos. Entonces. ahí como farmea papá. A ver. Por toda esta zona me encontré bastantes campamentos. Estos no son nada difíciles. Entonces, si combinamos eso con fuego. Es que el viento se tiene que hacer al instante, pues Y es un pedote No se puede hacer así como que bueno, voy a lanzar viento ahora mismo No Entonces eh, Vamos a seguir farmeando Esto va a ser un vídeo de farming, no voy a entrar nada de la historia Solamente estoy testeando a ver si puedo grabar Genshin Impact En mi celular porque mi celular es bueno Pero no tan bueno Entonces He averiguado formas de que el juego me corra mejor Ya sea optimizando el celular Ay verga cómo me vio a través de la pared Amiguito Ese curandero que está ahí es el primero que hay que matar Entonces Vamos a utilizar ahora Vientito vientito Perfecto Los afectó a todos Vamos a usa Bárbara. Fue la agüita. Y aquí. Ey, no los mojé. Fuck. Fuck the shit, man. No los mojé. Si lo fuera. Lo fuera mojado. Creo que hubiera.. Hubiera hecho el efecto de congelamiento. Ey, no me hables japonés porque me dan cosas raras en el cuerpo. <ríe> A ver, mira, esto está roto. Miren esto, miren esto, miren esto. Activo esto, me voy por Bárbara y activo esto. Activo esto, miren. Congelator. Bueno, es inmune este vato, pero cuando no son inmunes se congelan horrible. Vale, verga. A ver. Lo terminé joder ahí con el agüita. Vamos a recoger. Vamos a recoger... Mira, en este juego... Por ejemplo, yo soy super fan de Zelda Breath of the Wild. Y en Zelda tenía que recoger todo. Todo. Todo. Todo. todo. me a la manzana aquí. Estas, estas nunca las había recogido, la verdad. Y la verdad, yo recojo toda esta madre... Pero aún... Aún no sé para qué funcionan. Creo que para subir de, de nivel las armas y eso. Ya tengo suficiente comida. Así que no hay que preocuparnos por eso. Ey, Bárbara, no haga esos sonidos. <ríe> ah, bueno, mira aquí. Más sí, Farmia. si se me laguea un poco el juego. Y de verdad no creo que lo jugaría mucho. O sea, grabando sería muy mala idea. <ríe> y lo podría grabar en PC. Pero el juego pesa más y la pc no la tendré por mucho tiempo voy a tener que ahorrar para una pc porque la pc que yo uso es del trabajo que estoy actualmente y en el trabajo que estoy actualmente eh, me la van a pedir y yo no me quiero encariñar con esa pc así que voy a voy a conseguir mi propia computadora donde pueda grabar mis propios gameplays de lo que sea <ríe> Ya van a ver, vamos a, vamos a venir al canal muy fuertes porque voy a estar subiendo videos muy constantes. Ya los que vienen desde hace rato, ya están acostumbrados, o sea, los que han estado aquí en mi canal desde hace rato, me han visto jugar incluso a 10 FPS, así que deben estar acostumbrados a que yo no traiga contenido de calidad. Bueno, de calidad sí, pero de calidad... De video así, con buenos FPS, ¿no? Joder, a mí lo que me jode de verdad este juego es la cámara. A veces es muy, muy, muy fea. La cámara no se controla bien. Bueno, de cerca... De cerca... Se ve muy ladilla a ver. Ahí tenemos la habilidad de fuego. Yo la verdad ahorita no tengo un equipo sinergia, porque... Imagínense, si yo meto esto, fuego con... Con otro, otro personaje que haga otro efecto muy sinérgico con el fuego. El viento, por ejemplo, puede ser. Pero solo tengo a, a, a mi personaje princip principal. Pero a más nadie. Actualmente solo tengo a estos. ya a ver. Actualmente solo tengo a... ¿Dónde se ve? Equipo. Vamos a verlo aquí. Ahí está. Actualmente solamente tengo estos. Y tuve suerte con ella. Con Fish. Porque eh, o sea no es tan común que, que, que, que la consigas así pues así como así. Y la historia, pues, para avanzar en la historia es, un, es muy difícil. Avanzar en la historia. Ay, no me quedé a nada. Espera, espera, espera. Si ¿Sí llego, si ¿Sí llego, uff, si sí llegué. Y bueno, le voy a mostrar algo genial. Las vistas que tiene Bárbara. <ríe> Brothers, Bárbara... Bueno, Bárbara es Bárbara. Mira, mira. ¡Ay, Señor Jesus! ¡Ay, Dios! ¿Qué es eso? <ríe> Bárbara, eres una sacerdotisa, una monja. Por favor, tápate. <ríe> Las vistas de este juego son hermosas. A ver, aquí hay una estrella porque la conozco por el sonidito. Aunque podemos también farmear Ajá los mojos Saco aquella Y a pegar Pero es que aquella no No pega tanto Te voy a tumbar al vacío Y a ti te termino de matar acá Así que no hay pedo Yo hago, yo hago esto más que todo es Por subir de nivel De aventura y de personaje Como tal 700. Yo no sé si farmear, sin matar monstruos te da nivel de aventura. No creo. Yo creo que no. Ahí se me está lagueando bastante. Yo creo que también influye lo de estar... Lo de estar... Como quien dice... Cambiando de sitio. Pues, a cada rato. Vamos a darle... Uf. El curandero primero. Ese main... No hay que dejarlo por nada. No hay que dejarlo que Que vivo porque lo cura. Lo cura horrible. Vamos. Bueno, y a ti te voy a lanzar el último que me aflojera. A darte unos putazos. Así que adiós. Adiós, amigos. Después más adelante yo sé que puedo traer el gameplay a 60 frames por segundo. Pero no mames, hasta el code me corre a mí genial. Y este juego. O sea, exige tanto. Y espero que en el parche 1.1 vaya mejor. Porque según iba a corregir Optimización. Y si llegan a corregir eso. Pues perfecto. Vamos a poder.. Traer guienchimpa al canal. Y va a ser genial. Yo, perfectamente lo puedo traer O sea, no tengo ningún pedo Me encantaría Porque es un juego, o sea Primeramente, antes de que yo pusiera toda la temática de Inosuke Porque saben que mi canal está inspirado en... O sea, la imagen, el perfil de mi canal Está inspirado en Inosuke Antes de que eso pasara, yo había puesto el canal totalmente inspirado O sea, la idea era en Breath of the Wild, en Zelda Porque es uno de mis juegos favoritos entonces, eh, es como que me vienen y me traen un juego parecido, porque realmente, es, aunque digan, no, sí, se parecen Se parece muchísimo, es la copia de Zelda, pero con online y con personajes de anime. Eh, créeme que tiene muchas diferencias, muchas cosas que no están acá, pero hay muchas cosas que Zelda no tenía y que este juego los tiene. Por ejemplo, es súper satisfactorio. Super mega satisfactorio. Poder farmear. O sea, poder tener nivel. En Zelda no funcionaba de esa, de esa manera. pues Aquí tú farmeas y farmeas cosas. Y todo te beneficia. En Zelda matabas ya los a los -co blockoblings. -blo <ríe> como se llamen. Los matabas ya porque sí. pues o sea, Llegaba un punto donde solo te divertías matando ya. No, no era que te subían de nivel ni nada. Acá sí, aquí... Tienes que, o sea, cualquier campamento, cualquier cosa, es, es bienvenido, o sea, no es malo. Te beneficia totalmente de que sigas subiendo y subiendo de nivel, tanto de nivel de aventura como nivel de, de personaje. Yo, por ejemplo, creo ahorita que los tengo al tope, creo, déjame revisar. A ver, sí, los tengo al, te al tope, la mayoría, no todos. Pero no sé, creo que más adelante me desbloquean lo de, lo de subirlo de, de nivel, como tal. Me acaban de desbloquear la constelación de él. Y voy a hacer algo interesante ahora mismo, que a mí me salió la espada que le tengo con él. La flauta me salió. Y la puedo fortalecer un poco más. Y está a nivel 20. La puedo fortalecer a nivel 40. Ah, y a nivel 15 puedo subirla con ingredientes que tenga. A mi mano. ¿Cómo se consigue esto? Material de ascensión de arma, la manada de lobos. En su guardiana bendito, incluso de dientes de leche de lobos. Ah, ok, De los lobos. Eso es un boss, creo. Entonces, pero es que yo tengo ya otra flauta. Y no sé si esperarme a tener otro personaje. O oh, esta flauta, mejorarla. Vamos a mejorarla. Me da más, creo que más golpe crético. Creo. Y también tengo una misión Que la voy a hacer con él En los artefactos Que es subir un artefacto A nivel 4 Y yo creo que tengo suficientes cosas Como para hacerlo Ajá, un nivel Vamos a darle, vamos a darle Creo que tengo en dos estrellas un montón de cosas también Vamos Y me faltaría poquito para ya Llevarlo a un nivel, no importa Ahí está ahora tenemos level 4 ya va era level 4 o 4 estrellas si sí, era level 4 ahora solo level 4 perfecto y esto es lo de procesar tres ingredientes o sea tres veces ingredientes eh, no me acuerdo cómo se hacía <risa> pero vamos a averiguarlo vamos a averiguar cómo se hace a ver. Mm, tengo bastante comida porque mayormente no lo utilizo porque ando curándome muchísimo, a ver ¿cómo se hace esto? creo que en la cocina, vamos a ver en la cocina oye, si a ustedes no les molesta el lag que hay a veces, realmente yo traería Genshin Impact así mismo a mí no me molesta jugar así, estoy acostumbrado entonces tengo que esperar todo ese tiempo No mamen O sea, yo me puedo salir, ¿no? Me puedo salir Y eso va a seguir No, no va a seguir, así que Vamos a otro sitio, mientras Si se me actualiza Aunque si se me actualiza el diario De, de, de aventurero, uf, Voy a ir súper chetado, la verdad Porque voy a tener misiones nuevas y bueno, yo creo que acá, ¿qué es esto? Esto es un puzzle. Un puzzle. ¿Qué hay que hacer acá? Mm, ataque. Ah, son piedras, son piedras, son piedras. Se rompen. Perfecto. O sea, no había que pensarlo tanto, pues, pero yo di un ataque ahí a ver y bueno, se les bajó la vía a la vida a la piedra y ¡A la madre! Hola compadre. Ese, ese brother está roto. A ver, vamos a, a utilizar fuego. A ver si con eso. Y utilizamos aquella. Vamos a apartarnos. Aquella no a.. El personaje principal, que la verdad no me merece el nombre original. Creo que no tiene, creo que es el tu nombre como tal, J. Vamos a usar a J para bajarle un poco la vida, vamos a aprovechar. No, no, se acabó el fuego. Ah, sigue, sigue habiendo, sigue habiendo. Aproveché un milisegundo del fuego que quedaba para encender más. Y creo que lo afecto bastante con el fuego. A ver. Perfecto. Sí. Esto me da experiencia de personaje, pero no me sube el nivel de aventura. Creo Creo Creo que el nivel de aventura lo subo haciendo las misiones eh, ¿Qué es esto? Algunos ataques pueden destruir objetos sólidos otro? Ah, es que yo no tengo un espadachín grande también Esa es otra cosa Tenemos que sacrificar a uno de los que tenemos Creo que va a ser nuestro querido amigo el de hielito Y bueno, déjame ver cuánto llevo de gameplay bueno, eh, bueno si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y comenta para el segundo capítulo. Si de verdad no, no, les, no, no les interesa l, a los frames que va, yo grabo Genshin Impact y lo traigo al canal sin pedos. O sea, me encanta ese juego y lo puedo traer tanto farmeando como avanzando en misiones secundarias porque no quiero spoilearle la historia. La historia la pueden jugar a ustedes si no tienen un celular eh, de, buena, de buena gama, de... Que por lo menos le corra 30 frames como a mí. Pueden verlo en otros canales. En lo que es la historia. Eh, porque en, de verdad. La historia la estoy disfrutando yo solo. Estoy ahí farmeando. Y, y, y, y farmeando cosas en la historia. Y esto y lo otro. Pero sí puedo traerles videos así. Que la verdad son bastante entretenidos. Y viví y que no es nada aburrido comentar. Mientras grabo Genshin Impact. Y bueno así. Tomándonos una foto. Nos despedimos. Vamos a tomar una foto aquí que está perfecto. El ángulo, mira, a ver, así. Y vamos a poner al personaje a pensar. Y tomamos una foto. Ya, yes. uff, fotaza. Bueno, nos vemos mañana o otro día en un próximo video. Posiblemente mañana porque va a estar subiendo muchísimo. Genchi Impact, me encanta este juego. Chadito.